Miren, Buenos días. Ayer yo me puse a desatar eh, eh, las Hostia, ay, ay, ay, ay, ay. Y allí, casualmente, en una reunión con un empresario de San Francisco de Macorís, que sostuve ayer, me dijo, pero estamos esperando la nómina. Ah. <risa> Tú la traíste, ¿verdad? Ahí la nómina. Okay. Y la vamos a ir detallando, porque que son muy amplias, día tras día no solamente la de los eh, porque hay gente que dice ahora sí, vas a hablar de la nómina de, de las instituciones del gobierno no, también la de las instituciones que están en manos de por ejemplo del PRM como fue el ayuntamiento eh, en la gestión pasada y también la de ahora porque eso es transparencia y eso es lo importante quiero iniciar con la nómina del Ministerio de la Juventud yo dije aquí en este programa Igual que el Ministerio de la Mujer, que eso debe ser eh, eliminado. Y que esa nómina debe ser, eh, ese Ministerio, tanto de la Juventud como el de la Mujer, deben ser fusionados en un solo Ministerio, que se llame Ministerio de Familia. ¿Verdad, Francis? Está bien así, Ministerio sí, de Familia. Que integra todo que lo que in... tiene que ver con el individuo. Claro, exactamente. Para no, con el individuo sector, para no eh, ser, no discriminar ningún Correcto. género. Correcto. Al individuo, a los individuos. Sí. Si pudieran traerme el monitor para acá. Vamos a ir a San Francisco de Macorís. Yo tendría que ver más o menos, porque no, no alcanzo a verlo allá y no se la... Eh, denle para abajo. Señores, hay que ver la cantidad de auxiliares y, y personas que están... Páralo ahí, páralo ahí. Miren ahí el, los cargos. Usted entra a cualquiera de las nóminas. Esa nómina en empleado fijo de la, del, caramba, del Ministerio de la Juventud anda en unos 11 millones de pesos, empleado fijo aproximadamente, eh, sabiendo que el sueldo más alto ahí es el de la ministra con 300 mil pesos. Pero cuando usted chequea, cuando usted chequea la cantidad de gente que hay trabajando ahí y los cargos, porque lo más importante es el cargo. Usted se encuentra con asistentes que son asistentes del asistente. Pero tú dices, ¿por qué es esto? ¿Cómo es posible? Eh, recepcionista en una sola oficina, a veces se encuentra varios. Cuando encontré, miren, ahí está hermana Mirabal. Vamos a San Francisco de Macorís, sigan para abajo, muchachos. Creo que está ahí. Para entrar específicamente aquí, porque eso es larguísimo y entrar en tanto detalle no me daría el tiempo. Esto es la juventud. Ajá, ese es el Ministerio de la Juventud. Pero luego vamos a detallar también el de la mujer y, de, y, lo, y también el despacho de la primera dama, que lo vimos ayer. Sigan para abajo. Eh, vamos a, a buscar a San Francisco de Macorís. Eh, ahí está. Vamos a ese detalle de San Francisco de Macorís. No sé si me puedo parar aquí porque no puedo leer bien. Me voy a parar un momentito. Y voy a ir, me voy al lugar. Bueno, lo que. ¿Dónde está? Usted prepara, sí, vamos a ver. Yo quiero que ustedes lean ahí. San Francisco de Macorís dice. Vianel Abreu eh, Frías, que es la coordinadora provincial. Con un sueldo de 31.500 pesos. Entiendo que está bien porque la coordinadora. No, está, está no yo, para sí. mí está, hecho, está bajito. Está bajito. Para, para, para mí está debería bajito. ganar más. Claro, sí, sí. Está, está Joana Cepeda Lora, que es la directora regional, gana 45 mil pesos. Sí, está bajito. Yo entiendo que son sueldos que están bien. Luz María Peña García, esta yo la conozco, muy trabajadora. Uh -huh. eh, ella es promotora. Eh, bueno, supervisora de programas, gana $16,000 mil pesos. Eso no es dinero. No, no. ¿Eh? Eh, tenemos aquí a Nelson Dolores Martes Tavera Que es promotor, gana 11 mil pesos Un empleado fijo Gravy González, auxiliar de oficina Gana 22 mil pesos Ahí hay algo que no me cuadra claro. ¿Por qué? Porque Gravy, que es auxiliar de oficina Te gana 22 mil pesos Y los demás, por ejemplo, la supervisora del programa El promotor, te ganan menos Pero bien tienen a Isabel González González, que es conserje, gana 11 mil pesos. Es decir, que gana igual que el promotor. Uy. ¡Qué cosa! Y también a Wanda Minerva de la Cruz Castillo, que también es conserje, y gana 11 mil pesos. ¡Ojo! Esto que estamos presentando aquí no es para hacerle daño a nadie, simplemente porque eso es transparencia y está ahí el portal. Y como son puestos públicos, la gente tiene derecho a saberlo. ¿Dónde está el fallo aquí, desde mi punto de vista?, y luego ojalá que yo lo expliquen. Miren en los siguientes cargos. Manuela Tavares del Orbe es mensajera interna. O sea, no entiendo ese cargo, ojalá que ellos lo puedan explicar. Mensajera interna. Sí. Pero Lilian Torres Díaz es mensajera externa. Sí. Pero entonces luego encontramos a Emmanuel Hernández Camacho que es mensajero interno, externo. ¿Y cuál es la diferencia? Y entonces luego encontramos a Félix Antonio Esteve Antonio, que es mensajero interno. Esas claro, son, primero esas, esas son botellas eh, no, eh, no, no no puede. Primero no, no, vamos a repetirlo a ver si se entiende. Mira qué pasa. Vamos, eh, en las instituciones grandes no me, me, me pueden enfocar aquí. enfocar porque estoy viendo, en monitor. Porque ellos están ¿verdad? observando. Mira, en las instituciones grandes, por ejemplo, un edificio de cuatro, o 5 plantas con sí, sí, muchísimas que se oficinas, se entiende que debe haber un mensajero interno. Vamos a ver. Pero ven acá. Sí, estoy, pasa que me he parado del asiento. Para trabajarlo aquí directo en el monitor, no sé si se puede ver, muchachos. Una exposición. Eh, de la estoy nómina. haciendo una exposición de, de, la de, de la nómina del Ministerio de la Juventud por el San Francisco de Macorís. Entonces, aquí vamos a ver. Eh, póngalo grande aquí, muchachos, de nuevo, que está en doble pantalla. Qué interesante. Sí, no Entonces, yo quiero que ellos me expliquen esto a mí. Dice Manuela Tavares del Orbe, que no sé quién es, no la conozco, eh, y tampoco es con la intención de hacerle daño a nadie que es mensajera interna de esa institución aquí en la provincia. Y entonces, Lilian Torres, eh, mensajera externa, ¿Pero qué es esto? que gana 11 mil pesos. En Manuel Hernández Camacho es mensajero... No, no, eh, sí, Víctor Manuel Jesús Gabriel es mensajero externo. Es como si fuera una duplicidad del cargo. Y en Manuel Hernández Camacho... <risa> Eh, mensajero interno, no entendí esa parte ojalá que ellos la pudieran explicar Son botellas. tenemos aquí no, a Félix no. Antonio Esteve Antonio que es auxiliar administrativo ¿Recuerdas? gana 20 mil pesos dice el eh, eh, chamo que, que uno lo, lo entrega y el otro lo borra okay, sí. el otro, okay. entonces Vicente Librado Cruz Pérez es conserje es decir, en esa oficina provincial hay tres conserjes uno gana 10 mil, los, los demás ganan 11 mil pesos ¿dónde está la, la, la, la oficina? Ubicado. Está en la Avenida Libertad, eh, Salida Tenares, San Francisco. Okay, okay. Esto, como es bastante amplio, lo vamos a ir detallando de ahora en adelante y ojalá vengan los cambios. Pero antes de irnos, yo quiero que me pongan la nómina del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Que bastante la Que ahí es que tú estás. <risa> sí, ahí, es ahí, que yo No No, para yo? ahí yo. Sí. Miren, eh, aquí está. Esta es la del, esto está eh, bien, bien trabajado por por departamento, este es el Consejo de Regidores, y aquí vemos a Alejandro Matos Hernández, que es regidor, con 80 mil pesos, eh, también hay Alexander Mirelis Faña, eh, regidor del PRM con 80 mil pesos, Ana Ibelca Paula con 8 mil, ella es Secretaria de Bloques Regidores, Andrés Javier Burgo, este es el público, todo el mundo sabe que él siempre ha estado ahí. Eh, en el caso de Andrés Javier, Andrés Javier, Javier ah, siempre no, no, trabajó André ahí ahí y ahí lo encuentra. Antonio Acevedo, regidor, 80 mil pesos. Ant Antonio Edison Rodríguez, seguridad, te gana 5 mil 400. Botellos, ¿qué hace un regidor? Ahí está en la nómina. Eh, de, <risa> sí, todos los regidores ganan ahí 80 mil pesos. Vemos aquí que Juan Antonio Sierra Difo, ese es Tony. Tony, Tony. Tony Sierra. Que está como asesor jurídico del consejo, gana 18 mil pesos. Luego para Sí, eso es muy poco dinero. Porque, porque, porque Tony es un profesional claro, de de alto de, de del derecho. Seguimos para abajo, muchachos. Me que ¿Qué me queda de Israel? Yo me encuentro que un regidor gana mucho. Demasiado. Mucho cuarto, ¿tú crees? Claro. Sí, sí, sí. Le descuentan 13 mil pesos. Mm. Eso era honorífico. Exacto. Antes. Tenemos aquí, este, seguimos con el mismo departamento de. El Consejo de Regidores, vemos aquí a alguien que, a Juan Evangelista Santiago Aybar, que es supervisor de Comisión de Obras Públicas, gana 8 mil pesos. Eh, Juan Agramón... Eh, eh, eh, eh. Un momentito, un momentito. Un momentito. Ahí, vuelven sí. y repíteme. Supervisor de la Comisión de Obras Públicas del Consejo de Regidores, Juan Evangelista Santiago eso para Aybar. Para mí nunca existió. No, pues, no, no, eso es un invento. Ah, Usted supervisa una comisión. Oye, me, vaya, me vaya, okay. una No es posible. Tú puedes tener un asesor para un plan, pero no es posible que el Consejo de Regidores haya abierto un capítulo para colocar a un supervisor de supervisión de supervisor de obras. No, no. Bueno, de y repite. Comisión, sí, vamos de comisión. A ver, colócalo de obra aquí. De comisión de colócalo. Eso es grave de para mí. Colócalo de aquí. Supervisor de Comisión de Obras, de obras Públicas cuando hablamos de, de 8, Cuando hablamos de Comisión, tú preguntaste, óyeme, yang y gente, escúcheme, no, no, no, no, Amado dijo, ¿qué hace un regidor? Dentro de las funciones de un regidor está <ríe> la de ejercer su función partiendo de las comisiones que tiene el Consejo. Una de ellas es Obras Públicas, pero creo que no existe, no existe la función ya, de supervisor dale, de la Comisión dale. de Obras Públicas del Consejo. Bueno. Pero existen ahí. los técnicos. ¿Tú sabes quiénes son los supervisores de, de esa o, de obra pública? Los miembros o los supervisores de obras públicas del Ayuntamiento, que no, nada tiene que ver bueno, con el Consejo. Eso administrativamente. Mire, no, Miguel disparate. Esperanza. Disparate. Miguel Esperanza Ventura Molina dice que es asesor del Consejo. Ya. Miguel tiene una experiencia vasta, que fue ah. regidor por más de tres periodos okay. ¿Quién es ese el... Miguelín? No, no espérate, Miguel. No. Miguel Esperanza Ventura Molina. Para mí es caco. Para mí es caco. El, el exregidor caco Ventura, que para el consejo tener un, un, un consejero de esa naturaleza. Ah, te sí, lo digo, sí, sí. Te lo digo. No, no, espérate. Ah, ese Fuimos regidores, Carolina. juntos no. Y oye, quieto, francés, chofer de los regidores, ¿Eh? chofer del regidor. No, ya esa parte es parte de la es de la, el chofer del regidor se implementó hace muchos años. Pero está dentro crees de necesario? la necesario? Supervisor hombre, pero de pero comisión. Tú crees que Es necesario chofer de un regidor. Obviamente que un regidor no? que vive aquí, que va al ayuntamiento cuatro, cinco, que tiene facilidad, eso es robo no, no, no, Pero está, claro transparentado, sí. está transparentado sí. no está no es ¿no? transparentado ¿Es, es la necesidad que yeah, no hay es que, son vainas, que ese es el problema miren, como ya se me acabó el tiempo hay un minuto, claro, bien, vamos a... entonces vamos a seguir a ya, ya se ahí están ese fue el departamento vamos a seguir con otro departamento estamos aquí en el departamento ¿cuál es este? de normas y seguimiento aquí hay eh, vamos a ver, está Rafael Camilo Rafael Rodríguez con 7.800 pesos. Él es el mensajero de la presidencia. ¿Cómo se llama? Camilo Rafael Rodríguez Hernández. Ya eso, eso eh, es Fidelcia Consejo. Altagracia López Beato, que es auxiliar de la secretaria municipal, sí. 8 mil pesos. Eh, Jonathan Hidalgo Gómez, que es asistente, eh, 8 mil pesos. Quién, ¿Asistente, ¿Asistente de, quién? de quién? Porque además, eh, como que. ¿De quién es asistente? Bueno. Eh, Luis Alfonso Beato Murillo, si esto pierde la presidencia, gana 9 mil pesos. Vamos para abajo muchachos, vamos a seguir viendo estas nóminas que son muy importantes. Todo esto es transparencia, usted lo puede buscar en el portal. Aquí estamos en el, la Secretaría del Consejo. Eh, vemos aquí eh, que tenemos Recesionistas, responsable de archivos, secretario municipal. Esto, ¿verdad? Siga, seguimos a. a caramba, secret, bueno, Juan Antonio es el que gana 22 mil pesos, está bien. Ver, ¿eh? el, secretario Ese es el secretario municipal. El secretario y de, Incluso eso está proyectado para que gane 35 mil pesos. Sí. Eh, tenemos aquí la controlar, eh, la controlor contralor, contralor. contralor, que es un funcionario pleno y Contra... con poderes está, está mal escrito, dice debe controlor, ser controlor. Controloría, no. dice. Es controloría. ¿Eh, cómo es? Está mal escrito ahí, eh, eh. Contraloría. Sí, dice Contraloría. controloría Contraloría, y es Contraloría. Eh, aquí tenemos a Ariela Mercedes Núñez con ocho mil pesos. Y tenemos sí. a Dulce María Innoa Marte, la... que es la controlora. Contralora. Contralor. Ajá, que gana 30, El Contralor. Pesos. Según la ley 176, el funcionario de mayor poder en la Bien. administración pública municipal. es el total de la nómina. El arriba? total es, sí, está por departamento. Baje, muchachos. Vamos a bajar un poco. No, no o sea, sube, sube. Súbelo entonces. Agilita, aquí, ese es por departamento. sí, más, más para arriba. Ahí. El total, más para arriba, muchachos, Ahí. aquí tenemos. Un millón. Eh, total bruto, un millón Mensuales. Seguimos, seguimos. Vamos a ver otro departamento. A mí departamento. lo que, quiero que me expliquen el supervisor de comisiones cuando ellos son las autoridades que tienen que trabajar las comisiones, nadie los supervisa. Seguimos. Departamento es? Ese departamento de servicio administrativo y financiero, ahí en lo que hay tres personas trabajando, eh, ¿verdad? El mayordomo, la obrera de limpieza y un auxiliar. Seguimos, vamos a ver otro departamento breve. Ya luego vamos a, a detallarlo directamente por Aquí está el Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas. Estas siempre están ahí. Mira una cosa. Oviedo. Mira, aunque está en nombre... Udenis. Saluda, Udenis. Aunque está en nombre de Siempre están ahí. Miren una cosa. Este departamento es un departamento muy especial. Porque ahí se registran todos los actos de la ciudad o de la provincia. Y la ley que lo, que lo instaura... Dice que habrá un de, un, una oficina de conservaduría de hipoteca por cabecera o, do, o municipio cabecera de provincia. Que en este caso, lo correcto es que haya un conservador de hipoteca en San Francisco de Macorís para la provincia entera. Obviamente que lo han tomado como un órgano del ayuntamiento y realmente no pertenece al ayuntamiento Exacto. directamente porque es una ley que lo instaura. Habrá en el ayuntamiento una oficina de conservaduría de hipoteca pero en el ayuntamiento del municipio cabecera de provincia. Es un desperdicio no tenerte en la sala capitular. Vamos a ver seguimos Gracias. brevemente ya para concluir eh, más adelante podremos aquí tenemos el servicio de administrativos y financieros hay un solo empleado, hay Víctor Manuel eh, Espectáculo Salazar. Espectáculos públicos, departamento de espectáculos públicos eh, Vamos a ver, seguimos tenemos aquí ser, ¿esto qué es? Departamento de Recursos, no, Recursos Humanos Dice que está eh, Grecia Evelyn Burgos con 12 mil pesos Está Racel Venecia Rodríguez con 4 mil pesos Y Susana Mena Rosario con 12 mil pesos Es el salario eh. de 4 mil pesos, ya no debiera de estar no, esa, no, Después no, de la no, reforma no que debería. se hizo En el eh, departamento de aquí hay re Miren esto, en el departamento de recaudación está Ana Joaquina Mena eh, Con ese inspector Ana, Ana, Ana Joaquina Mena no es el comunicador o periodista. Eh, no sé si... Es, no, si es no, eh, no es... Ana no, Joaquina, Joaquina Mende. Joaquina Mende no es. Okay. Pero es, este es Mena. Okay. Eh, tenemos aquí a Ana Ramona Infante, inspector de recaudaciones, Arisleida Gramonte, inspector de recaudaciones. Son todos, la mayoría, a, eh, inspectores de recaudaciones. Eh, vemos ahí sueldo entre 6 mil, siete mil. 6.000 y 5 y uno hasta 4.000. Uno de los problemas que ha tenido los Pero municipios. Hay demasiada gente. Eh, mira, uno de los problemas que ha tenido y los y municipios. No que nunca han, ha, hemos logrado tener una política salarial real. Que se ponga acorde con lo que el hoy. De la administración pública. Porque incluso el sueldo mínimo de los de la administración pública está en mil y pico. mil pesos. Mira ese de 2.000 pesos. Vamos, va, baje, Dale para abajo. Para abajo. Para abajo. Aquí. Aquí gana eh, Gloriaini López de la Cruz, que es promotora de Dominicana Limpia, Dos mil pesos. ¿Cómo que eso? ¿Cómo eh, no, no me... Hernández, nuestra amiga Xiomara, eh, encargada del departamento de protocolo, 18 mil pesos, sabemos el trabajo. ¿Qué ¿Qué Siomara sea? está ahí por 18 mil pesos. No, fue. está ahí por 18 mil pesos. Pero eso me llama la atención, haciendo. promotora de Dominicana Limpia. Que precisamente o sea, hablando de Siomara, eh, yo no me pondría el número protocolo. de protocolo. Quiero saber de la, de la salud de, de Machacho Gonzalo. Aquí tenemos eh, este es el de, la tesorería municipal, tenemos que eh, la cajera, mil eh, pesos, el jefe José Felipe Marte de Policía Municipal, 7.000, María del Carmen Martínez Jerez, que es la encargada del departamento, mil pesos, Milagro de Rosario Santos, 8.000, y Jenny Josefina Paula Paula con 11.000. Ahí vemos parte de lo que es toda la, la nómina del Ayuntamiento Municipal, yo les recomiendo, si usted quiere darle seguimiento de manera eh, directa, puede entrar. Eh, solamente tiene que poner en internet, nómina, eh, Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, Le va a aparecer todo. Esto está todo transparentado. usted puede, lo, lo puede revisar. Hay departamentos en los cuales eh, eh, vemos personas como que... Están bajando, muchachos. Que no mira, pueden, quizás... Realmente, aún nos falta mucho como administración pública municipal, la de adaptarlo a los nuevos tiempos. Incluso aquí. por eso se ven en salario Que no debiera de estar ahí un salario de, de 2 mil pesos Correcto. Y si ha incluido el ayuntamiento local Por acuerdo interinstitucional Con Dominicana Limpia Creo que Dominicana Limpia Hace un aporte para esos fines Y eso deben de, de, de, de tomarlo en cuenta Correcto Aquí está Contabilidad Vemos a Jocelyn Reynoso Que es la encargada eh, Tenemos a Junio Daniel Ortega Que es auxiliar es un Lady un amigo, Cristina a... también es auxiliar eh, Luisa Amada Cabral también es auxiliar y Isabel de Jesús García auxiliar. Ahí hay eh, cuatro auxiliares en, esa, en ese departamento, entendemos por la cuestión de la contabilidad del ayuntamiento. Mira, el, hay aspectos que tú puedes eh, encontrar en una nómina municipal como la de San Francisco de Macorís y está el tema de la recaudación. Nunca hemos logrado el encargado de recaudación le haga una propuesta al ayuntamiento a su incumbente o a su jefe, en este caso al alcalde para que promueva alguna de las políticas que se pueden utilizar para recaudar los arbitrios, tasas y demás en el municipio Bueno, pareciera que son botellas porque la ausencia de, de, de propuesta de, de la función para la cual son no han logrado su cometido cuando a ti te dicen tú eres encargado de recaudación la propia ley te diseña una indicación de que trabajarás con el proyecto de política de cobranza municipales y que esto a través de la alcaldía presentarlo al consejo para poder aliviar la carga que tienen los ayuntamientos para su subsistencia ahora yo te pregunto ¿Cuántos regidores están conectados con este pensamiento municipal? No. Bueno, bien. ahí está. Bien, muchísimas gracias, Yerjan, eh, por lo que has traído en el hoy. Eh, durante Muy la próxima semana vamos a seguir detallándolo así por departamentos, tanto lo del ayuntamiento como de otras instituciones. ¡Ojo! No con el objetivo de hacerle daño a nadie, si usted está en una nomina, en una nómina pública, sabe que, en una institución pública, sabe que eso es transparencia y que por tanto la gente tiene derecho a saberlo, así como cualquier tipo de contratación que hagan las instituciones públicas con eh, terceros. Muy bien, bien muchísimas gracias. Yeryan. gracias Yeryan. Vamos entonces a la pausa, vamos a la pausa. Continuamos Regresamos con más...